Integrantes de la Junta de Vecinos Mamá Tingó del sector Vista al Valle piquetearon al Ayuntamiento y a la Gobernación Civil de Duarte demandando la recogida de basura y el cumplimiento de obras para ese sector. Quisimos aprovechar la oportunidad para venir al Ayuntamiento donde hicimos un breve piquete demandando que se nos recoja la basura porque a pesar de que pagamos impuestos, el alcalde de Ale Díaz en todo momento se ha negado a recoger la basura de ese sector Y en este momento Una comisión vamos A la gobernación Con el objetivo De conversar con el gobernador Ya que en otras ocasiones hemos venido Y dejamos una, gente, una agenda Pendiente De un conjunto de obras que él Se comprometió a gestionar Y quisimos entonces pasar por aquí Para ver la respuesta que él nos da Con respecto a eso NTN, su noticiero regional Robinson Polanco.